Soy Karina del Pardo, vine con el personal de INTA a recorrer la muestra gracias a la gestión de la gente de comunicaciones. Y lo que más me llamó la atención de este recorrido fue la gente de STIL que organizó este, un concurso de esculturas con motosierras, lo cual es fabuloso. Después van a sortear y de premio a los concursantes, a los que ganen. Eh, eso es imperdible. Este, les van a dar unas motosierras. ¿Con qué más, nada ¿Con qué más parece, te encontraste ¿no? bueno, en la muestra que te haya llamado la atención? Me encontré con Massa y me encontré con el Rabino, con el rabino que es este Ministro de, de Medio Ambiente. Y después, nada, las provincias, fabuloso como siempre, el stand de Salta, el stand de Santiago del Estero. Nosotros estamos viendo más la, la cuestión este, cultural y gastronómica del lugar, así que hemos degustado cosas en todos lados.